Cambiemos de información en la Comisión de Derechos Humanos de Argentina ha llegado a nuestro país, se han trasladado hasta la Ciudad del Alto, hasta Sencata. Escuchan los testimonios de los familiares de víctimas, de fallecidos y también de los heridos. Es común en el orden público internacional que defensores de los derechos humanos de otros países del mundo se presenten en, en un país que no es su país de nacimiento para... Para realizar este tipo de verificaciones en la Argentina ha pasado muchísimas veces, incluso durante la dictadura militar sangrienta del 76, no debería ser eh, objeto de molestia de nadie, mucho menos de las autoridades gubernamentales, que si no tienen nada que ocultar, deberían evitar que las fuerzas de choque adictas al régimen nos amedrenten. Sepa que no, no están solos. Eh, si hay que volver, se va a volver, eh, escuchar a quienes por ahí no pudieron transmitir todo lo que les pasó con las comisiones que han venido, que han tenido la buena voluntad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los parlamentarios del Perla Sur, así que es dedicarle, por eso hemos venido mucho, somos 39 personas, 40, hemos venido muchos para poder hablar con todas y todos. Hay situaciones de violación de los derechos humanos en las cárceles, hay situación de violación de los derechos humanos, incluso en gente que ha este, recurrido a los hospitales y que no se le ha garantizado la atención. Estamos a disposición como militantes sociales y organizaciones de derechos humanos a rodear de solidaridad activa a los sectores humildes y, y más empobrecidos. En realidad la idea es generar una instancia de diálogo eh, que, que tenga las condiciones mínimas de seguridad e intimidad incluso con la posibilidad de poder denunciar los hechos, relatar los hechos, resguardando su, su, su identidad, y una vez que nosotros podamos sistematizar y ordenar esa de, esos hechos denunciados que constituyan delitos y violaciones de los derechos humanos, eh, poder activar o instrumentar las instancias y los procesos ante la, los organismos de protección. Así que ese es uno de los objetivos fundamentales de la misión. ¿Qué dijo el ministro de la presidencia, jerjes Justiniano, sobre la llegada precisamente de esta delegación? Él señaló que todos tienen derecho de ingresar a nuestro país. La jornada pasada llegaron al país ciudadanos argentinos, lo cual causó polémica por las redes sociales en la población. A ello el ministro de gobierno se refirió al tema. No vamos a permitir que ningún local haga terrorismo en Bolivia y peor un extranjero. Recomendamos a que ellos extranjeros que están llegando al país hechos a las mansas palomitas a tratar de incendiar el país, en el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo o sedición, se van a ver con las policías. La policía está atenta y tiene orden para no permitir que se dañe nuestro país. El viceministro de Seguridad Ciudadana indicó que se observa silenciosamente su desempeño en el país y a cualquier vulneración de la norma serán expulsados del mismo. Quienes ingresan con un propósito y pretenden dedicar su actividad a la convulsión, quienes pretenden eh, generar violencia o alterar la paz social, infringen, no la instrucción del ministro de gobierno, infringen las normas establecidas en materia migratoria. Así que debe de quedarles claro que estamos observando silenciosamente eh, eh, su desempeño en el país y están advertidos también que cuando se verifique que vulneran o que vulneran la norma intentando romper la paz social del pueblo boliviano, serán puestos ante la justicia como corresponde y serán expulsados del territorio nacional. La advertencia que realizaban precisamente el Ministerio de Gobierno, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, el viceministro también, sobre la presencia de la delegación argentina. Le habíamos señalado cuál es la posición del Ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, precisamente sobre este tema. A continuación parece la llegada de esta delegación de Argentina, Derechos Humanos? Que hubo sido que cuestionada también en San Pedro? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a estar y venir a Bolivia, ¿no es cierto? Lo que no, no tiene derecho nadie es a subvertir el orden constitucional. Si ellos vienen en una misión democrática, tienen todo el derecho a de hacerlo. Ahora, si tienen antecedentes, pues habrá que tener, que tener cuidado con ellos.